Y antes de empezar este video quería decir que de verdad, de verdad, de verdad Si no tienen nada bueno que decir, no pongan nada güey, como, como el meme Bueno, eh, lo que quería decir era que el otro día estaba terminado de subir el último video que viene en el canal, del de la wing con tanque Y estaba súper feliz porque me había demorado un poco menos de lo que me demoran hacer varios videos A cambio de que obviamente dure menos el video pero me la pasé muy bien editando el video, estaba muy esperanzado con que a los cabros les iba a gustar el video que yo subiera Y cuando me doy cuenta me habían dicho que me había copiado de Random Life Me demoro 3, 4 horas en hacer un puto video weón para que el primer comentario que aparezca cuando subo el video Le copie a Random Life Claro, gana una partida con un tanque el primer día de la temporada Y claro, yo le copio a Random Life, ¿no? Que si me parezco a Random Life, que si le copia a Random Life Lo único que me falta, bueno, es que me digan que también la mamá de Random Life es mi mamá Y que yo le estoy copiando a ella porque también respiro Quiero aclarar de inmediato que este no es un ataque a Random Life como tal No, no quiero tener ningún problema con Miguelillo ni nada por el estilo Pero sí quiero tener un puto problema con este Juan de mierda, weón. Bueno. O sea, ¿qué, ¿qué te pasa, Julio? Hay tanques en un juego, usé un tanque, gané la partida con el tanque que está en el juego y porque usé algo que está en un juego le copia a alguien Es como, no sé, Fortnite saca una nueva arma, ¿ya? Fortnite saca una nueva arma, imagínenlo. Yo voy, agarro esa arma y la uso en una partida y llega alguien diciéndome que le copié a otra persona porque usé un arma que está en un juego gratis de mundo abierto online en el cual tú puedes disparar con esa arma coche tu madre que me da rabia weón. y con esto no quiero dar un mal mensaje ni nada por el estilo pero por favor docéenlo, no mentira tiras <risa> sí, cabros, lamento que tuvieran que haber visto eso no, no, no era mi intención que ustedes se asustaran o algo por el estilo, no, no voy a contestar más mensajes, solo que se me, me dolió mucho y le quería decir a esta tal persona, lo hijo de puta! digo, eh. Entonces, quiero que ustedes sepan que si tienen algún comentario que pueda ayudarme a mí como youtuber, yo lo voy a agradecer perfectamente. Pero si sí, esta mierda buen chupelo así no, no, no, no. Open the door. I don't know what Bueno, te estoy salvando un tanque. Yo me venía a disparar. Hijo de puta, güey. Fue mal agresivo. Unos momentos después. Pero. Sí, sí, sí. ¡Ay, ay, uno! totalmente balanceado, cabros. Totalmente. Muere. Muere. Va a ser sí, pipi encima. Te va a ser pipi encima. Deja que sí. No. Avanzar por el punto que haces. Ahí está, lo ves. Dispárale, por favor, hermano. Listo, listo, ahora corre, a correr, que te a explotar. Listo. A ver, Ay, espérate, espera, momento suplete, espera, momento, espera, rota esta wea culiao, mira mira mira mira mira mira como sube el tanque oh, no, no, no. No, no, no, no. Ay. chavales en menos de dos horas en menos de dos horas descubriremos descubriremos si tenemos sida o no ¿Y el punto de está, boludo? Avance, pues weón. Ahí está. Muere bueno, el tanque acá abajo, pero voy a ver tiene. Pero weón. Sal de acá, Julio, Un momento, un poquito más para atrás. Un poquito más para atrás. Eso, eso, eso. termino de poner con aquí. este y agarro el otro. Perdón, perdón, pero es que si queréis que ganemos la partida sí. con el tanque, weón, tenemos que hacerlo a propósito. 52, 52 Avanza, avanza, avanza, 35 el que va allá, 35 De ahí, de ahí, No, mierda, estoy Vale, muerto bueno, bueno, bueno Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno no, no Lo veo, buen muete Ahí no ¡Oh, oh, oh! está arriba, está. ¿Cuál? Cincuenta y dos. Vamos, vamos, vamos. Hacemos el ataque, vamos. El ataque puede subir todo. Eso, eso, eso, eso, eso, eso. eso. Wow. No te quites sin hacer ni algo, vamos. ¿vale? Listo, ganamos. No ¿sí? Dale, que se cambia asiento, ¿vale? Ah, no, listo. No se le no olvide, cabros. Esto es un juego de habilidad. No es para nada, tiene, Para nada tiene armas desbalanceadas. Olvídense de eso, mi rey. Eh, una total entretención y todas las personas que usen el tanque merecen morir. Pero yo solo quiero demostrar que está completamente roto. Así que muchas gracias por haber visto el video de hoy Por supuesto que probablemente en dos o tres días más tengamos otro videito Y a la semana por tantos streams que hago Vamos a hacer una recopilación general para ver qué tal nos fue en la semana Y no sé, o sea, fue una idea que tuvieron varios de mis amigos Ya que me están apoyando con esto de ser youtuber y la wea Así que, bueno, nos vemos, la... nos vemos en dos o tres días y sin nada más que decir, muchísimas gracias por el apoyo que tuve en los últimos videos, en especial en los últimos dos. Si quieres ver más contenido, obviamente activa la campanita y con eso yo me despido. Bye, bye.